Mi nombre es Diana Rosa. Eh, soy vegana hace dos años y seis meses, viviendo en Cuba. A mí se me hizo bastante difícil al principio porque no sabía nada de lo que tenía que comer. y pasé muchísima hambre. Pero bueno, ya después, cuando entendí de que no iba a consumir más carne en mi vida, de que no lo iba a hacer más, dije, bueno, tengo que, tengo que buscar qué voy a hacer. No conocía a ninguna persona vegana en La Habana, no, ni vegetariano, no tenía conocimiento de eso. Yo no sabía, yo, de hecho, cuando yo comencé a dejar de comer carne, yo no sabía lo que es lo que era ser vegano. No lo sabía. Muchas personas aquí tampoco lo saben porque no nos enseñan. Lo sencillo de todo esto y lo más bonito es que miras a tu alrededor y ves todo el alimento que necesitas. Entonces nos han enseñado como un patrón de, de quejarnos y de decir que no hay comida y, y si hay, si hay muchísima comida. En los agros yo tengo toda la comida que necesito. Mira, dos paquetitos. Normalmente lo compro en Mazorca, pero no hay. Al principio cuando, como ya te dije, eh, tenía problemas de o sea, con, con el conocimiento que tendría que tener para alimentarme. Y me empezaron a dar como unos espasmos musculares en las costillas. Y fui al médico, fue al principio de la COVID. Fui al médico todavía, los hospitales no habían colapsado. Y un médico me, me hizo chequeo y me dijo que tenía Alguna vitamina baja, algo así. No, no era la B12, era otra, no recuerdo cuál y me mandó un complejo vitamínico, como el Troavín, que no había, pero me mandó las tres, me dio recetas para las tres vitaminas, vitamina 1, la B1, la B6 y la B12, entonces estuve unos meses poniéndome por 15 días, eh, todos los días, o sea, no, un día sí, un día no, las tres vitaminas. Yo lo primero que hago siempre cuando llego Es lavarlo todo Estas lechugas están buenas Tienen Tienen pocos químicos Porque están como roticas Lo que hay que hacer es lavarlo bien Nunca botarlas Las hojas que están partiditas No se botan La quinoa, la quinoa es el grano que, que reúne todos los aminoácidos, son como ocho o nueve aminoácidos esenciales para el ser humano. Y, ¿Y la aquí? quinoa los tiene. ¿Dónde diste con este? Esta quinoa me la regaló un amigo porque aquí no hay. Bueno, eh, ahora me enteré de que sí están vendiendo paqueticos por ahí, pero normalmente no hay. Es un producto súper barato, súper fácil de sembrar y cosechar y aquí en Cuba no hay. se cocina facilito ya hoy en día existen menos activistas veganos así radicales pero sí los hay bastante y son son bastante rechazados incluso por los otros veganos que no hacemos ese tipo de cosas mm, sabes yo no yo no discrimino yo no discrimino a, a, a alguien porque coma carne, o, o sea, yo no discrimino eso, todo lo contrario. A ver, lógicamente hablando, si lo hago, me quedo sin amigos y me quedo sin familia aquí en Cuba. Eh, conozco veganos que, tienen, que han tenido la posibilidad maravillosa de que su familia entera sea, se haya hecho vegano igual y sea mucho mejor. Al principio de yo hacerme vegana, eh, yo, yo descubrí el, el veganismo y me quedé alucinada. Yo quería que todos fueran veganos porque era la mejor opción. O sea, el veganismo siempre va a ser la mejor opción. Eh, para tu salud, para tu mente, para el planeta, para el medio ambiente, para los animales. ¿sabes? Es bueno, es, es un acto de bondad. Y yo quería que todo el mundo abriera los ojos y, y lo hiciera. Incluso llegué a, a atacar a personas. De cierta manera lo acepto, de que sí, por supuesto, o sea, te estás burlando de mí, yo me burlo de ti también y nos fajamos, etc. Y bueno, ese no es el camino, evidentemente. Lo que claro, ya ha evolucionado en, con todo esto en la forma de reaccionar a las personas que, que se burlan, o quizás, bueno, ya no reacciono, eh, ya no reacciono mm, burlándome también de ellos porque, no sé, ah, tú también, tú, y tú que comes carne, ¿sabes? eso ya no existe ya te acepto y te enseño lo que es el veganismo y, y te ayudo si te deja ayudar, etc.